Hola a todos, soy Carmen, y os voy a explicar qué son los porcentajes, para qué sirven y cómo calcularlos. En primer lugar, tenemos que saber qué es un porcentaje. Un porcentaje es una cantidad de la cual tomo una parte, y esa parte sería el porcentaje, siendo esa cantidad el 100%, como vemos en este ejemplo. A continuación, una vez que ya sabemos lo básico acerca de los porcentajes, vamos a ver cómo se realiza el cálculo de porcentajes. Simplemente tenemos que seguir tres sencillos pasos. En primer lugar, hallaremos una igualdad que nos permita resolver el problema con mayor facilidad. En segundo lugar, vamos a coger la cantidad que nos den y la multiplicaremos por el porcentaje que nos piden que hallemos. Y en tercer lugar, vamos a dividir el resultado que nos ha dado anteriormente entre 100. Para verlo más claro, vamos a poner un sencillo ejemplo. Nos piden que calculemos el 20% de 140. Siguiendo nuestros pasos, en primer lugar hallaremos la igualdad. ¿Qué igualdad debemos hallar? Pues, si sabemos que 140 es el 100%, es el 100%, lo que tenemos que calcular, que lo representaremos por una X, es el 20%. Por lo tanto, aquí vemos que 140 es el 100 y el 20% de ese 140 es lo que queremos calcular. A continuación, vamos a continuar con el segundo paso. ¿Qué debemos multiplicar? Como decía anteriormente, la cantidad, que es 140, la multiplicamos por el porcentaje que nos piden, que es 20. Esto nos da como resultado 2.800. Por último, para terminar nuestro ejercicio, tenemos que dividir este resultado entre 100. 2.800 entre 100. Como vemos, en esta fracción podemos simplificar los ceros, quedando como resultado 28 partido de 1. Esto es igual a 28. Por lo tanto, para resolver nuestro ejercicio, podemos decir que el 20% de 140 es igual a 28. Otro ejemplo de la vida cotidiana es, yo me he comprado este móvil y me ha costado 80 euros, pero el móvil anteriormente costaba 110 euros. La pregunta que me hacen es, ¿qué porcentaje de descuento se ha aplicado a mi móvil nuevo? Por lo tanto, ahora, es bastante similar a lo que hacíamos anteriormente, solo que añadimos un paso previo. El paso previo que añadimos es, que será nuestro primer paso en este caso, restar la cantidad inicial menos la cantidad final, en este caso 110 menos 80, que eso es igual a 30. Y ahora, como hacíamos anteriormente, tenemos que plantear una igualdad. La igualdad que vamos a plantear es, si sabemos que 110 es el 100%, ahora lo que nos van a pedir es que si 30 es lo que no hemos ahorrado, ¿qué porcentaje representa ese 30? Por lo tanto, nuestra X está ahora eh, debajo del porcentaje porque es lo que queremos añadir. El siguiente paso la multiplicación. ¿Qué debemos multiplicar? Pues, tenemos que multiplicar el porcentaje, que en este caso es 100, por 30, que es lo que nos hemos ahorrado. Esto es igual a 3000. Ahora, el último paso, como hacíamos anteriormente, es dividir. ¿Qué vamos a dividir? Pues, el resultado, como anteriormente, pero en vez de entre 100, lo vamos a dividir entre la cantidad inicial, que en este caso es 110. Aquí también podemos simplificar los ceros. Y ya realizaríamos esta división, 300 entre 11. El resultado es 27,27. 27,27. 27. Por último, ya podemos decir que la solución que obtenemos la solución que obtenemos es que el porcentaje que se ha aplicado a mi móvil nuevo es 27,27%. ,27%. Que podéis ver el vídeo tantas veces como queráis hasta que asimiléis y aprendáis bien todos los nuevos conceptos que os hemos enseñado. Esperamos que os haya gustado muchísimo y que mañana sepáis hacer muy bien todos los ejercicios y el problema que os hemos planteado. Recordad que aprender matemáticas es divertido y ¡adiós!